Claro, uno podría decir, no es la única guerra que perdió Bolivia, también perdieron la guerra del Chaco, pero en esta guerra perdieron un recurso absolutamente significativo que es eh, la salida al mar. Y yo creo que Chile tiene que conceder una salida al mar con soberanía, a Bolivia. Si nos encerramos en una identidad que está basada en hechos militares, en guerras, y no en un proceso de construcción, si nos encerramos en eso, yo creo que el país va a ser un país aislado. Para mí sería un acto de justicia, y eso dejaría tranquila de mi conciencia. Me haría más feliz en el sentido de estar pensando que contribuimos a esa obligación que tenemos como latinoamericanos. ¿no? Creo que lo que merecemos es algunos políticos que realmente sean visionarios, es decir, sean estadistas, estén pensando más en el país de mañana que en el presente, y se den a la tarea de, de promover esta solución. Yo creo que nosotros causamos daño. Y si reparamos ese daño, yo creo que hacemos justicia. Porque imagínate toda la plata que se gasta en este del aire los millones de dólares, ¿eh? mandar tipos que vivan allá. ¿no? Cuando estos discursos ultra se reproducen una y otra vez a nivel de la sociedad, porque las personas conforman la sociedad lo están aceptando o lo están queriendo. Hacer. Entonces la solución a esto no pasa solamente por la intervención en los grandes medios, pasa por el debate social y se quiere una reeducación de la propia sociedad. Yo no tengo ningún problema como chileno abogar por el justo derecho de los bolivianos a demandar una salida del mar y el empecinamiento absurdo de nuestro país, de mantener ahí eh, una oposición, no a, a la recuperación de las tierras que perdieron los bolivianos, sino que simplemente a una sobre, salida soberana al Pacífico.